Hola, buenos días. Eh, soy Loli del taller Lumbre y Barro. Hoy os voy a enseñar a hacer una tetera. Va a ser una tetera sencilla, con, con planchas, con la técnica de las planchas. Os voy a enseñar que lo vamos a hacer con un molde de plástico. Buscaros en casa un, un cuenco de plástico que sean dos iguales, porque vamos a rellenar primero la parte interior con una plancha, otra parte interior con otra plancha, y luego los vamos a sacar y los vamos a unir. Por eso lo que tenéis que buscar es una pieza que cuando la montéis así os parezca bonita. Pueden ser dos cuencos altos, más, unos cuencos más bajitos, eso ya, a vuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es coger eh, el cuenco y coger un trocito de plástico de este film y lo cortamos, cortamos un pedacito y lo vamos a poner en el interior para que no se nos pegue la, la plancha de arcilla voy a coger un pedacito de arcilla que es loza blanca ¿vale? acordaros en otros vídeos que os he dicho que con la loza blanca se hacen cosas muy bonitas porque sale blanco y podemos decorarla luego con colores muy vistosos entonces con este pedacito vamos a hacer una placa necesitamos un rodillo y dos tablitas las dos tablitas nos van a ayudar a delimitar el grosor de la plancha y con el rodillo pues apretamos y lo vamos dejando redondeado que es lo que necesitamos ahora mismo un, una esfera, un círculo, vamos eh, bueno, ya tenemos hecha la plancha la hemos hecho mmm, así finita del tamaño de las tablitas y necesitamos un cartón que nos sirva para cortar una plantilla para cortar yo ya esta la he medido de acuerdo a este molde que es el que vamos a, a usar y queda justo al ras de, del molde bueno, ya tengo la, pla la plantilla cortada, ¿vale? Entonces ahora cojo la... está muy blandita, si os fijáis, está súper blandita eh, Lo que hago es que arrugo un poquito y la meto en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que se hacen arrugas y se hacen pliegues y dobleces Pero no importa, estos dobleces los vamos a colocar de tal forma que estén un poquito... Eh, repartidos en todo el cuenco, ¿vale? Si se, ve, se me hacen muchas arrugas, no os preocupéis, que es normal. Si se hacen alguna grieta, tampoco pasa nada, porque lo vamos, lo vamos a trabajar ahora. ¿Veis cuántas arrugas y cuántos, cuántos bultos tiene? Lo vamos a ir colocando de forma que esto, si, os, si se os seca mucho la mano, mojaros con tener una esponja al lado, mojaros un poquito las manos y vais colocando los pliegues con las manos húmedas y se va dejando, se va quedando todo repartido. Bueno, ahora con un trocito de arcilla voy a hacer un churrito fino y lo voy a poner alrededor del cuenco para engrosar un poquito el borde y que luego poder pegar la otra pieza encima. Ahora vamos a untar barbotina en el borde de la barbotina. Os expliqué en los vídeos que es un poquito de arcilla con agua para que se agarre mejor el churro que voy a poner. Bueno, es un poco rebelde y se cae, pero es normal porque está muy blandito todo. Despacio se va poniendo. Corto el pedacito y ahora con un palito de madera, que es el palito de modelar, nos ayuda a pegar este churrito y que se quede muy bien unido. Lo que necesitamos es que esta parte de aquí está un poquito gordita para pegar la otra parte que es la que vamos a, a juntar para fabricar la tetera. Bueno, si os fijáis, así es como ha quedado todo suave por dentro y en la parte de arriba la he aplastado con los dedos, con el palito, de forma que esto se engrose, se quede gordito, porque es lo que vamos a hacer ahora mismo, eh, pegar la otra parte. Tenemos la otra parte ya fabricada, veis, aquí igual está gordito, Esta la he sacado ya del molde porque ya eh, está un poco más duro, en el momento en que está un poquito más duro ya se puede desmoldear. Continuamos haciendo las rayitas para que eh, tenga mejor adhesión eh, una pieza con otra. Y vamos a hacer las rayitas en los, dos, eh, en los dos moldes. Bueno, ya tengo preparados los dos y he untado la barbotina en los dos laterales. En uno y en otro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar como si fuera un flan. Vale, como está el barro, la arcilla, está un poquito dura, ya puedo desmoldearlo fácilmente. Y ahora me voy a entretener despacito en unir estas dos piezas muy bien para que se quede muy bien pegada la tetera. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir bien... Si os notáis, si os fijáis, está el barro un poco durito, pero no importa, nos viene fenomenal porque si no, no podríamos desmoldearlo así, se hundiría. me hace falta meter la mano dentro y poder ayudarme a sacar las zonas hundidas entonces voy a hacer la abertura de la boca con este cortador y nos vale ya de para poner la tapa arriba entonces marco, me pongo en el centro un poquito marcado marco suave sin apretar brusco un poquito más que se marca un poco Y bueno, y ahora con el cúter voy a hacer el corte suavito y despacio. Ya está cortado y ahora veis la parte interior la tengo que arreglar. Está toda con, con los bordes tal y como los he dejado. Y ahora necesito meter la mano... Y me ayudo con la esponja y con la mano a dejar la bonita por fuera. Empujo un poquito la zona donde se ha hundido y con el palito lo voy a ir mejorando y dejándolo suave y que no se note nada nada la unión. ahora con este trocito de plancha vamos a hacer el caño de la tetera ¿vale? que lo vamos a colocar pues aproximadamente como aquí es, un, es, un, es, una, especie de, es una plantilla que, me, que yo ya la tengo un poquito controlada y es como una especie de trapecio lo que vamos a dibujar aproximadamente como la tenemos que modificar yo hago un, un dibujo aproximado y luego la voy adaptando ¿Veis? No está perfecto, pero ahora al cortar eh, va a quedar bien. Bueno, si fijáis, no es un trapecio, es un cono que le hemos quitado el pico. Porque es un cono, eh, ahora en el momento en que lo cerremos, ya tiene forma. ¿ves? Está... Está la arcilla un poquito dura, pero no importa, nos viene bien. Siempre la humedad le viene fenomenal. Y aunque esté un poquito durita, haciéndolo con cuidado, ¿vale? Esta parte de aquí va a ser la parte que voy a poner aquí. Y ahora la voy a hacer unas rayitas y voy a darle barbotina y voy, y voy a pegar eh, las dos partes para que se quede muy bien pegada. Y no se note nada la unión. Con esta especie de cuchillito de madera lo voy a pegar por la parte interior apretando bien mojamos una chispita en, en barbotina o agua que está muy este líquido ya es barbotina prácticamente de tanto escurrir la esponja ¿Veis? está un poquito duro no sé si se aprecia pero se ve que está mejor que esté duro porque si no se nos está tan blandito que no podemos manejar la arcilla y simplemente dejar la plancha un poquito que se ore. Que le dé un poco el aire y se, y se endurece. Meto mi dedo porque ya se puede manejar bien. Bien pegadito. Eh, bueno, ahora ya tengo pegadito el caño. Y lo, lo abro un poquito hacia afuera. Porque quiero que encaje bien en la parte de de la tetera, un poquito así abierto, como si, fuera, como si tuviera una falda. Entonces ahora con un tubito de, de plástico voy a hacer unos agujeritos para, para eh, que el, el té, si lo metemos dentro, no se, nos, no se nos salgan las hojitas, es un filtro. Con cuidado, veis que meto mi dedo por dentro, porque está muy blandita y, y si aprieto muy brusco, muy fuerte, pues se, se deforma. Entonces hay que tener cuidado con los dedos interiores para sujetar y que no se deforme y que no se le, le salga una grietita. Yo creo que ya con cinco agujeritos será suficiente. Bueno, ahora la parte interior le paso una esponjita porque siempre se ha salido, algún trocito de barro se ha roto. Se ha quedado... Lo suavizo. Mira, ves, aquí se ha me metido un poquito de arcilla, lo limpio. Vale, y ahora ya el caño va a estar aquí ves que bonita queda bueno pues ahora voy a hacerle rayitas a esta parte voy a dar barbotina y lo vamos a pegar vale voy a preparar un churrito finito de arcilla para pegarle alrededor del caño cuando, cuando ya lo tengamos pegado ¿vale? entonces ahora ya he echado barbotina en, en las rayitas y coloco, me miro la batetera bien de frente para que quede muy bonita al pegarla. Algo así sería. ¿Vale? Y ahora tengo que presionar un poquito con cuidado. Y con el palito de madera voy a ir dando pellizquitos suaves para que esta parte se adhiera muy bien y se no se note nada nada la unión. ya he terminado de pegarla ahora le vamos a pasar la esponjita bien suave alrededor y es lo que os decía que voy a coger el churrito y lo vamos a pegar alrededor para reforzar la unión que aunque lo he pegado bien pero la cerámica hay que asegurarse siempre de dejarlo muy bien pegado vale y ahora este churrito lo voy a integrar entero para que no se note nada y se queda muy bien unido ya está pegado y ahora vamos a hacerle un corte bonito para que cuando vertamos el, el, el té el líquido no, no nos gotee la gota, vale entonces tenemos que dejarla el corte más bonito ahora ya está cortadito y ahora meto mi dedo en agua el dedo chiquitito y le voy dando forma para que esto quede este chiquitito este, este este caño tiene que eh, quedar un poquito inclinado para que la gota última gota cuando estás echando el té no gotee ya tengo terminado el caño veis habéis visto que le da un poquito de inclinación aquí para que la última gotita cuando se sirve el té no gotee vale y ha quedado muy bonita y ahora de la plancha que tenía que está si os fijáis está un poquito dura que la he dejado que se ore el barro para que se ponga dura voy a cortar una tira para hacer el asa aproximadamente lo hago un poquito a ojo pero tengo buen ojo voy a cortar y si luego no me gusta el grosor o el ancho pues lo rectifico entonces ahora como está durito el barro lo, lo voy a humedecer un poquito con la esponja porque voy a doblarla y si el barro está muy seco se puede agrietar esto podría quedar bonito así podría quedar bonito así y podría quedar bonito también así y podría quedar bonito así la podemos poner la, la el asa de diferentes formas podríamos ponerla también así bueno entonces vamos a ponerla eh, de esta forma tengo que mirar cuando estoy poniendo el asa que esté todo en una línea que no, me, que no se me quede el asa inclinada o torcida respecto al caño y entonces muy en línea recta me fijo bien y hago unas rayitas para empezar a pegar, el, para empezar a hacer, a pegar en la pieza de arriba, la parte de arriba del asa. Igual rayo, como está un poquito duro es mejor profundizar. ¿Vale? Y aquí abajo también donde voy a poner la otra parte. Y ahora le ponemos barbotina. Bueno, este palito me va a servir de guía para que me para no, para no torcerme a la hora de pegar el asa. Está muy blandito, ya os fijáis. Entonces tengo que presionar y apretar, sujetando con la mano interior para que no se me hunda y ahora esta parte de aquí igual meto la mano aprieto bien y ahora tenemos que reforzar poniendo un churrito alrededor limpiamos un poquito la barbotina y ahora voy a hacer el churrito Como pellizquitos al, a la zona del asa para que se quede un poquito adherida y lo pego bien con el palito vale y ahora con el churrito bueno ya tenemos un poquito voy a dar la rotina pero está muy muy mojado lo pongo alrededor ahí bien pegadito y lo dejo muy bien pegado y muy unido para que no se note nada la la, la unión cachito lo cortamos y este también y lo meto debajo y ahora ya con la esponja lo suavizo bien para que no se note nada todo el trabajo del palito eh, de la textura que ha quedado lo quiero dejar suave vale, en la unión de aquí abajo también necesitamos meter un churrito Hacemos un, le aplastamos un poquito y, y lo juntamos bien para que se quede muy bien pegado y muy bien unido porque es el, el agarrador donde vamos a sujetar el la tetera que tiene un litro de, de líquido y tiene que estar bien unido. Bueno, ya está la tetera terminada. Fijaros qué bonita ha quedado el asa, el caño. Y ahora lo que tenemos que hacer es, para saber si está bien en línea con el caño, el asa le ponemos este palito en línea así y nos fijamos de que esté totalmente en línea porque si no queda torcido y eso está muy feo para una tetera vale ahora vamos a hacerle la tapa como antes os acordáis que hemos recortado la pieza que, que estaba aquí encima pero esta no ha quedado bonita entonces la voy a cortar nuevamente del trocito de plancha bueno ya la he cortado vale y ahora la repasamos con una esponja y le tenemos que hacer eh, las patitas o, o el soporte para que esto no se nos cuele vale, que se quede montadita algo así entonces vamos a cortarle unas tiras de barro y le vamos a poner cuatro patitas o quizás tres bueno, ahora lo veo, por si acaso vamos a cortarle cuatro cuatro trocitos y se los vamos a poner haciendo eh, de soporte para que no se cuele le ponemos como siempre hacemos unas rayitas y le ponemos un poquito de barbotina para pegar los cuatro pedacitos lo pruebo antes a ver si a ver si ajuste queda bien Esto se me ha quedado un poquito ladeado vamos a ponerlo en este lado vale voy a probar primero lo voy, voy a echar un poquito hacia atrás bueno si os fijáis ya encaja bien esto sirve para que cuando cojamos la tetera la inclinemos y la tapa no se caiga no se deslice y ahora lo voy a pegar bien le ponemos bien con el palito lo dejamos muy bien pegado y luego le pasamos nuevamente la esponja a todo y A ver que ya está sujeta la tapa con las cuatro patitas este va a ser mi agarrador he cogido un trocito de la plancha que me había sobrado y lo voy a poner así para poder agarrar la, la tapita entonces igual hacemos lo mismo, el mismo procedimiento hacemos rayitas, ponemos barbotina y con cuidadito porque esto está muy fino Presiono con los dedos suavemente para que se quede muy bien pegado y además que no se me deforme. Estos trozos tan chiquitines pues los pellizcos que se dan a la arcilla para que se quede bien pegada son mínimos porque con la misma barbotina y el pedacito de arcilla ya se queda bien pegado. Y luego además con al ponerle el esmalte nos ayuda a que se quede todo totalmente pegado. Os voy a enseñar cómo queda la tetera eh, una, una vez horneada, que esta por ejemplo es un poquito más pequeña, que esta la hice la semana pasada. ¿Veis la tapita? Esta por ejemplo no le he puesto las cuatro patitas, he puesto una tira de barro y también está muy sencilla y muy bonita. Y esta que es un poquito más alta la he hecho con dos cuencos también un poquito más altos y lleva una tapita igual y en esta por ejemplo no lleva asa, si os fijáis a esta le vamos a poner un asa de bambú cuando esté acabada ya la veréis, ya veis qué bonita va a quedar bueno ya estaría terminada la tetera, ¿vale? si os fijáis tiene todo un poquito de armonía el, el agarrador, el asa es una tetera que cabe un litro por lo menos aquí bueno, intentar hacerlo en casa si queréis, si veis que tenéis mucha dificultad Podéis venir a mi taller y os enseño a hacerla aquí. Y además aquí tenemos el horno, los colores de esmaltar, todo. Podéis venir y a visitarnos cuando queráis. Muchas gracias.